Ahora vamos a ver cómo descargar imágenes satelitales georreferenciadas de Google Earth, Google Maps o Bing. Desde cualquier buscador, por ejemplo en Google, vamos a escribir SAS Planet. E ingresamos en el enlace de Bitbacker. Aquí muestra diversas versiones de SAS Planet, vamos a descargar la última, en este caso, para este video, la 181221, clic, una vez descargada, vamos a descomprimirla, en este caso uso WinRAR, clic derecho, extract to SAS Planet, ingreso en la carpeta SAS Planet, ejecuto la aplicación SAS Planet. Como primer paso vamos a explorar nuestra área de interés. Hacemos doble clic, Zoom. Una vez que localizamos ya nuestra área de interés, vamos a hacer clic en este icono que dice Shift Snap to Active Grid. Hacemos clic y vamos a dibujar el área a descargar. Hago un clic y dibujo el recuadro. Otro clic. Se abre una ventana con diferentes opciones, en el Selection Manager. En la primera pestaña en Townland voy a activar todos los zooms, All. En Stitch. Acá me pide dónde voy a grabar la imagen. Save to. Hago clic. Y le coloco un nombre. Voy a colocarle Test. Y un bajo, Imagen. Guardar. En Map, coloco la fuente, en este caso satélite de Google Maps. O también tengo diversas opciones de, otros, de otras fuentes. Le dejo Google Maps. En Projection, selecciono la proyección a descargar. En este caso voy a usar Mercator, el WGS84. O pueden usar el que mejor se adapte a sus condiciones. En esta sección vamos a activar Save GeoRef Info to Exit y donde dice create georeferencing file vamos a activar w.w para que me cree un archivo de georeferenciación y así ya tengo georeferenciada mi imagen cuando la agregue en QGIS, ARGIS o cualquier otra software GIS y algo muy importante en zoom voy a seleccionar la resolución por ejemplo si selecciono el zoom más alto me va a funcionar cuando seleccione áreas pequeñas pero si selecciono una área muy grande el zoom 24 tal vez no me va a funcionar, sino voy a tener que usar un zoom 20, un 18, 16 o 15. Le voy a dejar con un zoom de 22. Y le doy Start para que inicie la descarga. Ahora en el explorador de Windows, ustedes pueden ver que ya tengo aquí la imagen descargada con sus archivos auxiliares de la georeferenciación Y esta imagen la puedo cargar en un software GIS. Si la cargo en ArcMap, voy en el botón Add Data. Exploro y tengo la imagen Test Imagen. Agregar. Como pueden chequear, aquí tengo la imagen ya georreferenciada. Hago clic derecho para ver las propiedades. Y pueden ver que cuenta con el sistema de referencia WGS 1984. En este momento está en grados pero si deseo la imagen en coordenadas planas UTM desde ART Toolbox podría proyectarla si voy a cargar la imagen en QGIS hago clic en el botón ad abrir administrador de fuente de datos selecciono raster en fuente exploro la imagen test imagen abrir añadir cerrar ahora si quiero ver en coordenadas planas simplemente cambio el sistema de referencia para este caso selecciono WGS84 zona 17 sur y pueden chequear que ya tengo en coordenadas planas.